¡Hola, parceros! ¿Qué más? ¿Cómo van? Un saludo para todos. No había subido videos porque pues, los que me conocen saben que perdí a mi mamá hace unos días. Y, y bueno, han sido unos, unos días eh, difíciles, duros para mí. Y bueno, aparte de este video, eh, que sea en homenaje a ella. Eh, de hecho, perdí a mi mamá mientras que estaba en un, en un, en un vuelo de Miami a San Diego. Entonces, bueno, esperemos que esté en el cielo, nos está acompañando. Y bueno, eh, espero ya eh, otra vez, ya estoy retomando las cosas y poderles volver a subir contenido más seguido. <tose> Bueno, eh, estamos en semana de Black Friday y hoy les traigo, como dice el título, tiquetes que 19 dólares. No, pues no. Es, es publicidad que mandan. De hecho, o es sea, la publicidad que sacó Frontier para este, para este Black Friday, podríamos decirle así. Entonces, eh, y aplica, bueno, está aplicando para, para jueves y viernes. De hecho, para toda esta semana. Oiga, y no es mala aerolínea. De hecho... <coughs> Volé en esta aerolínea de bajo costo que es Frontier desde Miami hasta Denver cuando pues, eh, recibí la noticia, estaba llegando a Denver. Eh, es una low-cost, es una low-cost que funciona dentro de Estados Unidos y eh, llegó la promoción que dice que etiquete a 19 dólares. De hecho, es que llega mucho esa publicidad ¿no? que le dicen a ustedes. Por ejemplo, a mí me llegan correos a veces de hoteles que dicen: Tiene la noche en el hotel Hamilton en Washington a 20 dólares. Ustedes apenas se meten, dicen: No, solamente son unas pocas unidades. Y ustedes se meten a reservar pues, supuestamente barato y ya no hay, no hay cupo. Entonces, bueno, pero ahí tratan de atraer a la gente. Pero si sí Frontier es barato y es bueno, o sea, es, es para lo que uno paga, no, no está mal. Eh, más o menos ustedes pueden conseguir un trayecto entre 80 y 100 dólares dentro de Estados Unidos. Entonces Este video está muy enfocado para personas que vivan dentro de Estados Unidos y necesiten moverse entre ciudades, frontieres bueno, o por ejemplo para las personas que estemos aquí en Latinoamérica y eh, vayan a viajar el año entrante a Estados Unidos y necesiten moverse. Miren, es que muchas veces es más barato moverse, por ejemplo, Bogotá, Miami, y en Miami agarrar un frontier hasta Nueva York. Cuando uno va solo. Cuando, cuando somos varios, por ejemplo, cuando yo bajo con, con, con, con mucha gente, por ejemplo, con Sandra Paola, cuando viajaba con mi mamá, con mi papá, con mi hermana, eh, es, es bueno manejar. A mí me gusta manejar. Y pues a veces es más barato manejar que pues tomar el avión. Pero si uno va solo, el avión es una opción buenísima. Eh, y puede salir más barato. Entonces tomar el vuelo Bogotá-Miami, y en Miami agarrar un Frontier, Miami-Nueva York puede ser mucho más económico. Entonces, eh, eh, aquí, les voy, bueno, mientras que les voy hablando, yo creo que les voy a ir poniendo las pantallas, entonces Frontier les decía, sacó, bueno, dice es que la promoción a 19 dólares, y es para sitios, el, el tiquete barato sí todavía se consiguen, por ahí estoy buscando, pues, no a 19, pero sí se consiguen a 49, 50, por ejemplo, en destinos como Atlanta, como Nueva York, como... Eh, Mm, se me olvidó el otro eh, atlanta nueva york las vegas cosas y muy puntuales miami en fechas exactas o sea tiene que ser como 15 de diciembre 20 de diciembre ahí cuando ustedes se meten a la página ahí les dice que les dice que fechas eh, es, es la, la promoción y también sacaron otro pase ustedes pueden comprar un pase por 600 dólares y tienen vuelos ilimitados a partir de mayo de 2023. Entonces, si ustedes viajan, necesitan moverse mucho entre Estados Unidos, pueden comprar ese pase. Yo no sé si ya se habrá acabado la promoción, estaba para esta semana, que ustedes compraban ese pase, Incluía todos los vuelos nacionales, o sea, vuelos dentro de Estados Unidos y algunas rutas internacionales. No sé qué rutas internacionales va a tener Frontier, no, no, la verdad no lo sé, pero pues me imagino que será México, cosas muy cerca de Estados Unidos. Entonces, eh, bueno, es una muy buena opción y con el pase de 600 dólares, yo creo que es parecido como esa etiqueta de Disney que venden que ustedes compran el pase anual y pueden entrar varias veces, eh, va, creo que va a ser algo muy similar. Entonces, eh, para los que no saben cuál es Frontier, es la aerolínea que tiene, eh, como lo vieron en la miniatura, la que tiene pues animalitos como ardillas y eso en la cola del avión, eso es Frontier. Eh, les cuento mi experiencia, no es, no es mala, es buena. Yo, con, miren, yo, me, yo me iba de, de Miami hasta San Diego por 180 dólares, que realmente no es caro porque entonces era un vuelo. Miami, Denver, más una maleta adicional. Por la maleta me cobraron 57 dólares, pero una maleta de llevar con uno en cabina. Ahí ellos tienen en las... En, en donde uno aborda, ¿sí? en las salas de espera tienen como unas canastas donde uno mete la maleta y puede medir. Y pues realmente mi, mi maleta de donde yo llevo mi ropa y eso no es muy grande, mi maleta de, del computador, mi backpack o pues mi maleta, mi mochila así es, eh, eh, es grandecita porque cargo el computador, la tablet, la cámara, todo lo cargo ahí, es grande y lo metí dentro de la canasta y cumplía con las medidas. ¿Qué ventaja da pagar esa valija que uno lleva con, con uno ahí a la cabina? Que lo dejan subir uno de, la, de las primeras personas al avión. Entonces yo creo que por aquí les estoy poniendo eh, tomas que alcancé a grabar esa última vez eh, dentro de la cabina del avión. Bueno, y, vamos, y, y, y pues no, realmente a mí no se me hizo caro, 57 dólares en cada trayecto. O sea, realmente fueron eh, 114 dólares por, por llevar la maleta. Y el resto por los tiquetes desde Miami hasta Denver hasta, hasta San Diego. Entonces, y eran 190 dólares, me gasté en total. Como no pude tomar, de hecho, yo no pude tomar el último vuelo, pues que era Denver-San Diego, y les expliqué la situación cuando aterrizamos, para que se portaron muy bien. Yo les dije, mire, está sucediendo eso, tengo que regresarme inmediatamente para Colombia. Ellos, a los, apenas eh, expuse el caso, a los 4 o 5 días me devolvieron los 84 dólares del tiquete de. Pues de lo que del, del otro tiquete, o sea, de, del trayecto de, de Denver a San Diego. Entonces, o sea, no tengo queja. Es, es bien. Ahorita les muestro. Bueno, yo creo que ya vieron aquí la cabina en, en, en el video que les mostré. Es cómoda y pues para trayectos así que uno no lleve, para uno solo y no lleve mucha cosa está bien. Entonces, bueno, ahí están las opciones de tiquetes baratos. Miren, yo siempre busco los tiquetes baratos en SkyScanner. Scanner acá pues espero ponerle la página, ahí yo siempre estoy buscando, yo siempre estoy buscando alertas como también busco los tiquetes baratos, siempre ocho semanas antes del, del viaje eh, yo estoy buscando ya, ocho o nueve semanas yo estoy buscando el, el a dónde voy ¿sí? a, ya sea México, sea Estados Unidos, sea Costa Rica, yo ocho semanas antes comienzo a buscar, muchas veces es más barato, Miren, les pongo un ejemplo cuando ustedes vayan a, a, a alguna parte que necesiten conexión, muchas veces es más barato hacer la conexión por Miami que hacer la conexión por, no sé, por Cancún o cosas así. Entonces, eh, yo tenía un tiquete eh, de American Airlines de eh, Miami a Bogotá que lo que lo puse en pausa, ustedes cuando tienen tiquete con American, ustedes pueden decir, no, no lo voy a usar, tienen que avisar, obviamente, justificar, Por ejemplo, yo pues justifiqué, y eso se lo acreditan ustedes, ustedes tienen ese dinero ahí, y en ese día que yo me tenía que regresar, el Miami solamente costaba 250 dólares, más o menos, o sea, como 174, 124, no me acuerdo ahorita exactamente, mientras que si me eh, compraba el tiquete Denver, Miami, Bogotá, costó 383 dólares. Entonces, ¿sí la conexión, y sobre todo cuando es internacional, sale más económica así. entonces Por ejemplo, yo a veces cuando voy a Costa Rica o algo así, yo siempre busco en American Airlines, Bogotá, Miami, San José. Y es mucho, a veces es mucho más barato que comprar el directo en Avianca, Bogotá, San José, de Costa Rica. Hay un truco para eso, sí, y es que, por ejemplo, yo en la página de American Airlines, yo no, yo, ustedes cuando se meten a la página de American, ustedes ponen American.com, y por defecto, si están aquí por ejemplo en Colombia, los va a mandar a la página en español y de Colombia. Entonces ustedes en el browser le cambian, dígale, no póngale en inglés y póngale en Estados Unidos. Que sí hay que tener en cuenta para ese truco, que a veces las tarjetas de crédito de Colombia no les van a funcionar. Entonces van a tener que pedirle el favor a un amigo, a un primo, al que esté en Estados Unidos, que les pague el tiquete. Pero pues es mucho más barato y es preferible ustedes comprar aquí los dólares y llevárselos allá y pagarles el tiquete con la, la aerolínea de Frontier no hay lío porque pues como solamente hay dentro de Estados Unidos pues no, no hay necesidad de buscar eh, que, que tenga página internacional, ellos Frontier.com lo que sí tienen que tener en cuenta es que su tarjeta de crédito les deje comprar eh, hacer compras internacionales o si no, no les va a funcionar eh, de hecho a mí me pasó que tuve que poner eh, como la dirección del hotel donde me quedé en Estados Unidos para que me aceptara la compra, entonces para que tengan en cuenta eso bueno, espero que les haya gustado el video, que les sirva, que aprovechen las promociones. Los que están en Estados Unidos y no conocían Frontier, ahí se las mostré. Y bueno, amigos, muchas gracias por ver los videos. Ya casi somos los mil. No olviden, me gusta, comenten. Y bueno, ya espero poderles seguir subiendo contenido más seguido. Ya estamos normalizando aquí en nuestras rutinas. Entonces bueno, ya espero otra vez poder volver a retomar eh, el canal y poder volver a subir videos. Gracias a todos y bueno, eh, nos vemos en un próximo video. Y no olviden, suscríbanse, no sean malitos, suscríbanse, no sean malitos a ver si llegamos rápido a los mil. Chao, bros. Gracias por ver. Bye, bye.